Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el ahora y siempre, por los de los hijos. Amén. Viva Jesús sacramentado.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 Señor Jesús, hemos venido a adorarte, Padre, en esta noche. Hemos venido a estar contigo, Padre de misericordia, y a presentarte todas nuestra situación, toda nuestra vida, Padre de bondad. A venir a alabarte y a bendecirte, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de nuestros padres. Bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti. Bendito eres, Señor Jesús, santo, santo, santo es. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu divinidad, en la plenitud de tu infinita misericordia, Creo en ti y te adoro, Jesús sacramentado. Señor, aquí estamos porque tú nos has llamado. Al igual que llamaste a los apóstoles para compartir con ellos la última cena y perpetuarte hasta el fin del mundo. Y hoy, por tu misericordia, nosotros disfrutamos de esa decisión tuya, de quererte quedar con nosotros en forma de pan. Que no eres pan, sino Señor, Tú estás presente en la Sagrada Eucaristía. Te damos gracias, Señor, por invitar a estas comunidades para que recibamos de Ti tu bendición tu protección en este tiempo de cuaresma que tú estás pasando 40 días y 40 noches ayunando para tomar la gran decisión que te llevó a amarnos hasta el extremo hasta dar tu vida por nosotros. Gracias, Señor Jesús, por esa invitación. No nos la merecemos, Tú sabías que la necesitamos. Tú nos dices en tu palabra que sin ti nada podemos hacer. Aceptamos esas palabras tuyas y creemos y confiamos en ti y en tu palabra, porque tú tienes palabra de vida eterna. Tú conoces, Señor Jesús, las necesidades de tus hijos. Mira los conflictos que tenemos, la guerra, los terremotos, la falta de perdón y de amor. Y tú nos llamas esta noche para abrir la puerta, la puerta del cielo. Porque adorarte a ti en esta tierra en espíritu y en verdad es adelantarnos a lo que será nuestra vida eterna en tu presencia adorándote junto con los ángeles y los arcángeles, porque allí ya no habrá dolor ni muerte. Y tú serás la luz que nos ilumine. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por traer a este país, desde el país hermano de México, esta acción en tu favor que es para nosotros una alegría y un gozo tú nos llamas a que estemos siempre alegres y para estar siempre alegres tú has venido a quedarte con nosotros porque tú eres la luz del mundo y tú eres la alegría plena gracias Señor Jesús por llevarte nuestras tristezas y darnos alegría Tú dices, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Muchos han venido aquí, Señor, a tus pies, porque están cansados, están enfermos, están deprimidos, y ellos quieren salir esta noche, Señor, de aquí sano liberado y salvo, porque tu Señor tocará sus corazones y le mostrará tu gloria al igual que le mostraste la gloria a Pedro, a Santiago y a Juan en el monte Tabor, también hoy en esta noche santa tú te mostrarás a nosotros y también nos harás partícipe de ese gran misterio. Gracias Señor por tu amor, por tu misericordia y por tu entrega. A ti el poder, el honor la gloria y toda la alabanza. Bendito sea, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracia ahora y por siempre, Señor Jesús. Bendito sea, Señor. nuestro Dios sanar nuestra identidad de hijos de hijas de Dios mirando a Cristo en la Eucaristía sana nuestras familias Señor sana nuestros corazones enfermos una sola palabra tuya basta Señor para sanar el recuerdo de dolor una sola palabra tuya basta Para sanar Todo sentimiento de soledad Basta con clamarte Señor A ti te lo entregamos todo Padre es mi libertad. Tú me la diste Señor, a ti quiero devolverla. Nos postramos en tu presencia, a En nuestro desierto pero no vamos solos solo que ahora es para encontrarse con dios porque el señor dice en su palabra en el libro de oseas capítulo 2 versículo 14 te llevaré al desierto y te hablaré al corazón de amor vamos a escuchar su palabra donde nos revelará su amor con tanta delicadeza llegando hasta lo íntimo de tus de tus pensamientos sentimientos recuerdos sensibilidad mismo Espíritu pedimos este encuentro en su palabra di conmigo ven Espíritu Santo ven por medio de la poderosa intercesión del doloroso e inmaculado corazón de María tu amadísima esposa santo rocía esta noche una fresca unción de ti y como agua viva que moja la tierra reseca y árida así tu agua viva moje mi corazón que sea fértil y al caer la semilla de tu palabra tu palabra no retorne vacía sino que brote crezca y dé frutos en mi vida según tu voluntad del Santo Evangelio según San Juan capítulo 2 versículos del 1 al 11 al atardecer al, perdón, al tercer día hubo una boda en Caná un pueblo de Galilea la madre de Jesús estaba allí y Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda. Se acabó el vino y la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Jesús le contestó, mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía. Ella le dijo a los que estaban sirviendo, todo lo que Él les diga había allí seis tinajas de piedra para el agua que usan los judíos en sus ceremonias de purificación en cada tinaja cabía de 50 a 70 litros de agua Jesús dijo a los sirvientes llenen de agua estas tinajas las llenaron hasta arriba Jesús le dijo ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta así lo hicieron el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido Solo los sirvientes lo sabían pues ellos habían sacado el agua así que el encargado llamó al novio y le dijo todo el mundo Sirve primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido bastante, entonces se sirve el vino corriente. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera señal milagrosa, con la cual mostró su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. La historia de la salvación es la preparación de una gran boda. Dios nos ha manifestado su amor de muchas formas nos ha manifestado su amor a través del Padre amoroso porque con Jesús nos muestra el amor del Padre a través del buen pastor que va a él mismo en busca de sus ovejas las toma bajo sobre sus hombros y las lleva a casa ese buen pastor que cura a la que está herida, que alimenta a la que está débil y encuentra a la que está perdida, cosa que hizo a través de Jesús. Pero de alguna manera, el amor del Padre es un amor que nos obliga con nuestros hijos. Cuando uno es padre, es nuestro compromiso, nuestra obligación, nuestra naturaleza, amarlo. El amor del buen pastor también es, es un oficio. Y aunque Jesús va más allá de ese oficio, es ese compromiso de mantener a su rebaño unido. Pero Dios... Quería mostrarnos también otra forma de expresar su amor. Un amor libre, totalmente. Así es que decidió mostrarlo a través del amor esponsal. Dios escogió un pueblo. Y ese pueblo iba a ser su esposa amada Dios iba a hacer un compromiso una alianza de amor con su pueblo como los esposos con su amada la Biblia la palabra de Dios es toda esta preparación veces no lo entendemos, no lo vemos así, porque no conocemos la cultura judía, la cultura del tiempo de, de Jesús o antes, por eso nos parece extraño este amor para muchos de nosotros y aunque está escrita en las sagradas escrituras, viene en el catecismo, muchos santos han descubierto este amor esponsal, todavía desconocemos como iglesia gran parte de esto y el Señor en esta adoración nos quiere llevar a ese conocimiento y a esa experiencia por eso quiero entrar un poco en esta meditación el ritual judío consta de como todo como todo matrimonio un varón judío lo primero que tiene que hacer es buscar a, a su amada. En las, las santas escrituras nos dicen que muchos de ellos han encontrado a su amor en los pozos donde sacan el agua, porque normalmente las mujeres solteras van ahí y ahí se conocen con su amado. Los judíos saben que ahí van las mujeres, ahí se han conocido. Y una vez que se encuentran y que esta relación quiere llegar a otro nivel, pues entonces el novio va a hablar con la familia de la novia, para esto, el novio tiene que buscar un mediador, una persona que sirva como mediador. Esta persona tiene que llevar un contrato nupcial, el cual delante de la familia de la novia se lee. Y en este contrato, cada cláusula es para proteger y cuidar este amor. El mediador también es el responsable de ver que este este compromiso se cumpla. Si la familia de la novia y la novia están de acuerdo en este contrato, entonces se sella esta alianza con una copa de vino, un brindis entre el novio y la novia, y ahí se hace los desposorios. Que todavía no viven juntos el novio ya está apartado para ella y ella para él todavía faltan cosas por hacer así es que el novio tiene que irse para preparar el lugar donde van a vivir para construir esa casa donde vivirán por siempre hay un detalle: si el novio es pobre, entonces le dice a su padre que le pueda dar una habitación de su casa para poder ahí arreglarla y poder vivir con su amada. Pero mientras él se va, y como no se sabe qué día van a regresar, va a regresar el novio, la novia desde el, desde el desposorio. Se empieza a preparar. Se purifica todos los días con un baño de agua viva. Así se le llama al agua que utilizan para la purificación. Agua que corre, no es agua estancada. Esa agua viva es la que usan ellos. Mientras... El novio se marcha y a todos los días se baña y se reviste para que el día que el novio llegue y esté lista, preparada, sin mancha, pura. Nadie sabía cuándo iba a regresar el novio, el único que sabía era el padre del novio. En ese momento el novio se viste, se reviste con ese traje nupcial, un traje muy bello, consta de una túnica color púrpura violeta, la misma túnica que usan los sacerdotes para la ceremonia, una túnica sin costuras de una sola pieza y en la cabeza se pone una corona de una corona de piedras hermosa, como la que usan los reyes. Ese es el atuendo nupcial del novio. Y esto tiene un significado muy bello, muy hermoso. La túnica representa a que él será sacerdote por un día, donde ofrecerá no víctima sino se ofrecerá a sí mismo como ofrenda por el amor de su, de su amada y la corona representa al rey él será rey por un día el día de su boda y representa que él será el único que pueda reinar en, es, en el corazón de su amada y otros amantes solo su amado pero para que el padre de la novia pueda concederle el lugar pueda concederle la libertad a su, a su hija para poder irse con su novio él pide un precio, una dote El Padre es el que pide la dote, no importa cuál sea. También tenemos varios ejemplos en las Escrituras. Uno de esos ejemplos puede ser pedir siete años de trabajo. O quizá animales, el precio que el Padre quiera pedir. Si el novio está dispuesto, entonces la novia queda liberada después de que el novio pague el se llama el precio de la liberación del rescate y entonces salen en procesión hacia hacia el banquete donde se dará una carne exquisita y un y ahí en medio de este banquete el novio llevará a su amada a los aposentos para entrar a los aposentos el mejor amigo del novio es el que tiene el privilegio de desatar la correa de las sandalias del amado para que él pueda entrar y ahí consumar su amor para la eternidad Dios empieza a hacer esto con su pueblo buscó a su amada y como el pueblo hebreo era el único que creía en un solo Dios él fue el escogido buscó un mediador también escogió a Moisés y le dio el contrato nupcial, que son la tabla, las tablas de la ley, los diez mandamientos. Y en los mandamientos, cada cláusula, cada mandamiento es una cláusula que se tiene que respetar para que este amor se cuide. Moisés leyó delante del pueblo el contrato nupcial y el pueblo aceptó. Y entonces Moisés roció la sangre de la víctima sobre el pueblo Como sellando la alianza que iba a haber entre Dios y su pueblo Y selló el altar Pero cuando Moisés bajó del monte Tristemente Su amada, el pueblo de Dios Ya había sido infiel había regresado a sus antiguos baales. Porque baal también significa marido. A sus antiguos amantes. A sus antiguos dioses. De donde Dios los había rescatado. Los dioses que le impusieron en Egipto. Y se volvieron a ser un becerro de oro. Cambiando al Dios verdadero. Esto lastimó muchísimo a Dios. Pero Moisés rogó con todas sus fuerzas para que Dios le diera otra oportunidad. Y gracias a este ruego, el Señor le concedió otra oportunidad, pero no iba a ser en ese momento. Porque la novia estaba todavía muy inmadura. Así es que el Señor le prometió que cuando llegara el tiempo... Mesías se iba a retomar nuevamente este ritual mientras tanto el Señor envió muchos profetas que irían preparando a la novia durante todo ese tiempo por eso escuchamos hablar a los profetas de las bodas aquellas bodas donde iba a haber carne exquisita y vino sobrenatural cada profeta preparaba a la novia hasta llegar a Juan el Bautista donde preparaba el camino cuando llega Jesús él empieza a cumplir cada paso del ritual judío Hay muchos evangelios que nos dan idea de lo que estaba haciendo Jesús A veces no entendemos muchas cosas como el evangelio que leímos hoy En esta adoración Pero todo se va a ir aclarando poco a poco Y vamos a ir entendiendo qué es lo que estaba haciendo Jesús cuando llega cansado del camino y se siente en el pozo de Jacob a mediodía donde el sol está a más de 50 grados sin sombra nadie va al pozo a esa hora nadie pero Jesús está ahí como esperando a alguien y así es, una mujer samaritana que no quería ser vista quizá por los demás, por eso escogió esa hora No quería ser tal vez juzgada, llegó a sacar agua y se encontró con Jesús Esta mujer representa a la novia Solo que ahora ya no es solamente el pueblo judío, ahora es la humanidad. En ella está representada la novia y Jesús le pide de beber. Ella se extraña y le dice, ¿cómo es posible que tú me pidas de beber a mí siendo judío? Jesús le dice, si supieras. ¿Quién es el que te pide de beber? Tú me pedirías a mí y yo pondré en tu corazón un manantial de agua viva. ¿Recuerdas? ¿Para qué sirve el agua viva? El agua viva sirve para purificar a la novia. Y es lo que Jesús le está prometiendo a ella. Jesús promete a su Espíritu Santo purificar a su iglesia para que cuando Él venga por ella la encuentre sin mancha pura intachable hay un diálogo muy extraño entre ellos porque están hablando de su marido ve por tu marido tráelo y ella le dice no tengo marido y dice él tienes razón porque has tenido cinco y ninguno ha sido tu marido y este último tampoco parece que están hablando de sus amantes pero en realidad también más profundamente están hablando de todos los dioses que se adoraba en Samaria los baales. Samaria tenía cinco baales, cinco maridos, cinco dioses, cinco señores. Y el último era Yahvé. Entre los cinco más Yahvé. Pero tampoco este es tu marido, le dice. Porque Dios es un Dios celoso. Y él lo va a permitir compartir su amor contigo, con otros dioses. Entonces por eso ahora se entiende, porque parece como si cambiaran de página, como si cambiaran de tema y le dice ¿Y dónde se debe de adorar a Dios? Si están hablando de maridos y de repente se dice esto, porque ahora ya se entiende que hablaban de los Baales. Entonces cuando hablan del verdadero Dios, ¿y dónde se debe adorar a Dios? Llegará el día, le dice Jesús, en que se adorará en espíritu y en verdad, no en los templos, no en un lugar, sino aquí en tu corazón. Cuando llega con Juan el Bautista, a ser bautizado Juan se quiere negar porque no se siente digno no soy digno de desatar la correa de sus sandalias ¿te acuerdas quién es el que se encarga de desatar la correa de las sandalias? el mejor amigo del novio por eso Juan sabiendo que Jesús es el cordero, también sabe que es el novio y le dice, no soy digno pero Jesús le dice que así tiene que ser si nos pasamos también hacia la última cena podemos encontrar otro detalle cuando Jesús está delante de sus doce discípulos está la iglesia representada en las doce tribus y el número doce es también todo el mundo y ahí Jesús hace con ellos está el novio y los apóstoles representan a la novia, pero Jesús tiene que conseguir un mediador como lo hacía Dios como Moisés. solo que en esta ocasión ya no es necesario dárselo a ningún hombre, porque Dios mismo se hizo hombre, Él es el novio y también el mediador. Así es que tiene que tener un contrato también. Jesús hace unas modificaciones al contrato de Moisés y aumenta uno más. Y dice que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Cuando Jesús levanta la copa, hace una nueva alianza, nueva y eterna. Esa copa representa la sangre de la víctima que Moisés antes había esparcido entre la iglesia y ahora Jesús con su propia sangre está brindando con su amado una nueva alianza y eterna Porque ya no se romperá más Porque esta alianza La está haciendo el mismo Dios Cuando Jesús va al Getsemaní Después de la cena Se le revela El precio que tenía que pagar Por su amada que el padre de la novia está pidiendo como precio de rescate por su amada y Jesús tiene un sufrimiento tan grande que suda sangre Él sabe que puede rescatar a su amada con una gotita de su sangre ¿Pero será esa la voluntad de su padre? Le pregunta, padre, ¿es posible? Y aparte es de mí este cáliz Y el silencio del padre le hace, de, le, le responde sí es posible, pero no es lo que yo quiero Yo no quiero que mi amada tenga dudas de mi amor Jesús sabe que para que ella no tenga dudas, Él tiene que entregarse hasta el extremo, dar su propia vida, darse Él mismo como víctima. Él será el precio de rescate y derramar hasta la última gota de su sangre. Rescatar a su amada de la esclavitud del pecado, una vez más, de su sus baales, de sus dioses. El padre de la novia es el padre del pecado, porque hasta ahí todavía era eso. Cuando Jesús dice, la carne es débil, pero el espíritu está listo aceptando ese precio llevaron a Jesús delante de Pilatos y ahí fue mandado flagelar en su pasión dolorosa los guardias sin saberlo están haciendo también a la vez la tarea de los amigos del novio porque los amigos del novio son los que lo visten y sin saberlo le ponen una túnica de color púrpura, violeta sin costuras y con eso lo tapan después de haber sido flagelado le entierran una corona de espinas en su cabeza y le dan un presentado por Pilatos delante de todos y Pilatos a decir, Eche Homo este es el hombre, también está mostrando al pueblo este es el novio quizá ahora cuando tú medites la pasión de Cristo puedas verla de otra de otra perspectiva de otra manera cuando veas esta presentación sabrás que el novio está vestido Salvación. Y Jesús sale en procesión Como el amado sale en procesión con sus amigos Hacia los aposentos Jesús sale hacia el Calvario Se aferra a la cruz Él no puede soltar la cruz Porque sabe que en la cruz están todos tus dolores Todas tus tristezas Todo tu pecado Y se aferra ahí desnuda para recibir a su amada así Jesús se deja clavar en la cruz desnudo y ahí en la cruz es donde se consuma su amor con su amada me gustaría regresar al evangelio. Cuando estaban en las bodas de Caná, seguramente Jesús había hablado con María de este de estas bodas nupciales del cordero, del plan de su padre, ese plan de salvación. María sabía de esto. Por eso cuando María ve que se acaba el vino, que es una boda está el novio que es su hijo dice ahora es el momento quizá ahora es el momento en que sean las bodas de mi hijo con la iglesia por eso es que Jesús le contesta de una manera extraña como faltando al respeto a su propia madre pero en realidad le está haciendo ver que no es la hora dice, mujer y a ti y a mí que esto no es mi boda no ha llegado mi hora no ha llegado la hora donde yo pondré la carne exquisita de mi cuerpo y el vino sobrenatural de mi sangre esa no es la boda, pero, pero el milagro sí lo puedo hacer porque tú me lo pides y yo no te puedo negar nada a ti. Muchos creen que le niega el milagro, pero no, en realidad lo que él está diciendo es la hora de su boda. ¿Cuándo es la hora? Dice el Evangelio. Y habiendo llegado la hora, se refiere a la muerte de Jesús donde se iba a entregar totalmente para su amada, donde iba a mostrar su amor extremo por nosotros. Esa es la hora de la que hablaba Jesús en las bodas de Caná. Cuando Jesús se va porque Él muere y resucita y se va con el Padre, es porque se va a preparar una habitación Él lo dijo a sus discípulos me voy a preparar una habitación en la casa de mi padre recuerdas que si el padre es pobre el novio es pobre Él hace una habitación en la casa de su padre recuerdas que el único que sabe el regreso es el padre, Jesús dice nadie sabe el día ni la hora solo mi padre que está en los cielos Ahora podemos entender este, esta preparación. Yo quiero invitarte a vivir un momento místico de intimidad, de amor esponsal con Jesús. Somos la iglesia amada y no importa el sexo, porque estamos hablando de la iglesia de Cristo. Todos somos la novia, todos quiero invitarte a vivir una danza nupcial entre tu amado y tú una danza muy parecida a la experiencia que recibió la samaritana al pedirle de beber Jesús a ella ella se extraña porque es Jesús el que le está pidiendo un judío pues lo mismo el Señor te pide hoy te voy a pedir usa tu imaginación de el sacramento del altar ve a Jesús caminar hacia ti vestido de novio pero ahora resucitado resplandeciente como en el tabor y te muestra su mano para decirte amada mía ¿quieres danzar conmigo? ¿quieres danzar conmigo? Que Él desea en su corazón Es que tú le digas Sí Señor Sí Señor quiero danzar contigo Fíjate nada más Algo muy hermoso Solamente dos veces En los evangelios Jesús expresa su sed Con la samaritana Y en la cruz está pidiendo también de tu agua y quizá puedas decirle igual que la samaritana pero ¿por qué me pides a mí si el agua que yo tengo es agua estancada Señor llena de podredumbre de pecado pero Jesús te dice esta noche si supieras quién te pide de beber yo que estés sin mancha y esta danza es una danza con el Espíritu Santo para purificar tu corazón tus pensamientos tus recuerdos Deja que el Señor llegue allí Y quite de raíz Cada relación pasada Con otros señores Deja que tu corazón quede limpio Y puro para Él Solo para Él Porque Él es el Rey de tu vida Él es el Amado Que dio su vida por ti Él ya pagó el precio De rescate por ti no tienes por qué ser esclavo de nadie Deja que Él vaya a los momentos de dolor, de tristeza Donde has perdido tu dignidad Deja que te abrace y te pegue a su pecho Escucha los latidos de su corazón Por eso Juan se decía el discípulo amado discípulo amado porque él había escuchado los latidos de su corazón tú eres su novia amada iglesia por eso el Señor te tiene en su corazón sobre las sobre las montañas sobre las La palabra de Dios dice Y llegará el día Que ya no me dirás más Señor mío Si no me dirás Amado mío Hoy puede ser ese día Ver a Jesús Más allá Solo de tu Señor Ver a Jesús como tu amado único que reina en tu corazón. ¿Quieres danzar conmigo? Dile, amado mío, sí, amado mío. ¿Quieres danzar conmigo? ¿Quieres danzar conmigo? La iglesia dice, sí, amado mío. Levanta tu voz. Sí. ¡Suscríbete La voz del amado sale por los montes, por las calles, gritando tu nombre, porque él conoce tu nombre, conoce tu corazón. El amado sale por las calles, por todas partes, a buscarte. Y cuando te encuentra, toca la puerta de tu casa, de tu corazón. Y te dice, amada, quedó con ella y ella dijo sí Contigo nada más. Comprométete con él. Comprometámonos con él, Iglesia. Comprometámonos con el Amado, diciéndole que sí, que danzaremos con él, que caminaremos con él, que viviremos con él toda la vida, que nada ni nadie nos arrancará este amor. Amada, te ha dicho eres mía Eres mío para siempre Se quedó conmigo, todo su amor me cubrió entera. Se quedó conmigo y fuimos uno. Por un ratico. por un momentito nada más, ¿cuánto tiempo te quieres quedar con Él? Dilo tú. Yo me quiero quedar contigo para siempre Señor, yo me quiero quedar contigo para la eternidad, yo me quiero quedar contigo todos los días de mi vida y que nada ni nadie nos separe de este amor. Díselo tú a Él, díselo, díselo a tu amado que está delante de ti con, con los brazos abiertos, con el corazón abierto y quiere que sonrías con Él. Sonríele a Él, al amado de tu corazón, que ha venido esta noche para abrazarte, para ser una carne, uno solo a tu lado. Y fuimos uno. Bendito eres, amado Jesús. Bendito eres, amado nuestro, amado Jesús. Gracias, amado Jesús, por quedarte con nosotros. Yo me quedo contigo también. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Vamos a disponernos para recibir la bendición con el Señor. Este regalo tan hermoso tiene que quedar sellado con su bendición para que nada ni nadie nos lo pueda quitar. Amén. como el pan del cielo que contiene en sí todo deleite. Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos, nos conceda venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre. Experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Nos preparamos para recibir la bendición del mismo Jesús. Nos arrodillamos, por favor, los que puedan.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 Sea su, Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea, el, altar. Bendito sea el Espíritu Santo, paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su, Santa María, Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Sea su Bendito, sea María, Bendito, sea María, Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo Esposo. sea Dios en sus ángeles y en sus santos